¿Sí? Con una mano hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio con otra mano. Lo que vamos a hacer es tirarnos para atrás en forma de sentadita y vamos hacia arriba así 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bien lo que vamos a hacer ahora son las sentadillas Sí, ahí y hago uno, dos, me agacho, uno, dos, me agacho, uno, dos, me agacho, uno, dos, me agacho. Diez también de esas, sí. Otro ejercicio que es muy bueno para la sentadilla es me sostengo uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Lo puedo hacer con las bandas. Perfecto. Repito: cinco con una pierna, cinco con la otra. Voy a agarrar de la pared. Y lo que voy a hacer es empujar la pared. ¿Sí? Y para adelante. Cinco. Y 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Y seguimos. Con otro ejercicio de abdominales. ¿Sí? Para las partes bajas.